Lástima. Muy buenas, buenas a todos. Aquí estamos nuevamente en Fallout 1, Fallout Classic. ¿Ya? Habíamos entregado el chip de agua, habíamos salvado nuestro super refugio 13. Y el viejo había dicho que eh, no puede permitir que haya mutantes afuera. Y que vaya a terminar con la plaga de mutantes y todo ese tipo de cosas. Entonces el buen me mandó de nuevo para afuera el refugio. Así que, no pues, voy para allá y voy a ir a acabar con los mutantes supuestamente. Aquí estoy en el mapa, ya estoy en Refugio 13, vamos a bajar. Vamos a irnos derecho por aquí. De hecho me voy a tirar un poquito más para el lado. Voy avanzando por aquí. Bueno. Ya. Ya vamos a ir bajando. Lo que quiero hacer es encontrarme con el... Con la hermandad de acero. O de hierro, como Es Que son unos... Como unos fanáticos que tienen armadura. ¿sabes? Y hacen como muy... Mucho... Experimentos con armas y cosas así, entonces me ponen bueno, terriblemente armados. Tengo esta ratita en el camino. Voy a dispararle uno más allá. Estoy con el traje. traje más teniente. Voy a cambiar. Voy a colocar este que es más power eh, Necesito mi rifle, compadre Ya Necesito un rifle Vamos Entonces, objetivo para ahora Es encontrar un rifle No lo tengo, cierto? A ver A ver si tengo el rifle o no Vamos, no lo tengo Es un rifle con mira telescópica Quiero conseguirlo. Vamos a ir al eje a ver si encontramos uno. Pero antes, aquí está. Este debería ser el lugar. A ver, veamos. Ya, perfecto. Esta es A ver. Dice, este es el símbolo de la hermandad cero. Este marcador comunica a las tierras baldías que está en su zona y que hay de. Que hay que marcharse inmediatamente. Ya, chao, yo no me voy a. Yo sí me voy a sacar las armas para conversar con los tipos de acá y ver qué onda. Ahí están los buenos es con la servo armadura ser o servo armor, una cosa así. Muy buenas armaduras. Vamos a conversar con el primero. Saludos, bienvenido a la hermandad de acero. ¿Qué es la hermandad de acero? La hermandad es un colectivo de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a preservar la tecnología. Ya, he oído que sacrifican cachorros, qué tipo de armadura es esa que lleva, cómo puedo aprender más sobre vuestra tecnología. Ya está. La única manera de aprender más sobre nosotros es uniéndote. Mi amigo Cabot te ayudará. Vale, gracias a Dios. ¿Tenéis chip de agua en la hermandad? Ya, ya. Ya no necesitamos el chip de agua, esta hueá sale porque está por default. Vale, gracias a Dios. Hablemos con Cabot. Aquí está Cabot. Hola, y to the Brotherhood of Steel. Hola, bienvenido a la hermandad. ¿Puedo preguntarte qué haces aquí? Eh, ya, me gustaría unirme. ¿Qué haces, De todos modos, gracias. ¿Quién eres? Ya veamos quién es el loco. ¿Quién eres? Uh, I'm Cabot, but uh, you didn't answer me. Uh, what can I do for you? ¿Qué puedo ayudarte ya, loco? Cabot. Eh... Veamos a qué se dedica Well, uh, I'm an initiate. Uh, right now, my my job is to greet people at the door. Es un pollo, un pollo iniciado y ahí loco está recibiendo gente en la puerta. Eh, no parece muy divertido, pero todavía quiero unirme a la hermandad. Bien, gracias. Te veré por ahí. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Bye. Se tostó conmigo, no le dejan. Hello. What do you need now? ¿Y ahora qué necesitas? Ya he cambiado de idea quiero unirme a la hermandad. Ya me lo quiero unir. Bueno, hablé con el alto sacerdote y él dijo que no cualquier persona puede unirse. Dijo que primero tienes que completar una misión. ¿Qué tipo de búsqueda? Tienes que ir a las ruinas de la Orden Antigua que están al sur de aquí. Tienes que entrar y volver con algo que pruebe que estuviste ahí. Eh, ¿Cómo sabrás que traigo? Lo, a ver, ¿Cómo sabrás que lo traigo de ese lugar? This place is high -tech. Like you've never seen La tecnología de punta. Dice tecnología de punta y dentro hay cosas que nunca habrás visto. Ah, también hay radioactividad. Eh, Dame, no cuentas conmigo. De acuerdo, Lore. ¿Lo harás? Great. Just bring it back here. Good luck. Ya, listo. No puedo creerlo, lo van a mandar ahí abajo Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos que ir a una parte De hecho debería haber salido ahora en el mapa eh, Voy a poner mi arma de acá eh, Tenemos que ir a buscar Una cinta que... Están botadas en... En el ardor El ardor es el lugar donde me están mandando Ven, ahí dice, el ardor De hecho aquí le la hayan, la hayan puesto otro nombre lo llaman de dos maneras también. Eh, tenemos que ir a buscar una cinta y, y traerla de vuelta. ¿cachai? Muy fácil. Igual podemos bajar mucho a ese lugar. O sea, son como cinco pisos. Pero en este caso, como que va corta, vamos a entrar al primer piso. Vamos a rescatar unas cuestiones que hay ahí. Que es la cinta que le, le, le estoy contando. Y vamos a volver. Y ahora yo estoy buscando el eje. Es la ciudad donde se comerse y todo esto esta creo que o no, cementerio a ver Si no me mejor que te mantenga que mantengas tu arma apartada mientras esté aquí ya, si, sí, está igual el cementerio Voy a, acá. a ver, de hecho aquí hay una persona que yo me, me la puedo traer para acá Creo que está acá. A ver. Desde no leje acá. Esa minita que está ahí. Esta lola nos puede ayudar en algo? No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Eh, soy Coeli. Si me permiten la pregunta, ¿qué estás haciendo en el cementerio? Eh, primero, dime quién eres. De acuerdo, es justo. Me llaman ya, ¿qué pasa contigo? Eh, estoy buscando información, ¿puedes ayudarme? Eh, si va a Quizás sin duda no eres uno de esos bandidos, ¿qué quieres? Necesito informa información sobre el cementerio, necesito información sobre la zona alrededor de la ciudad, ya, alrededor de la ciudad. El cementerio es un sitio bastante hostil, nunca he tenido la oportunidad de salir, aunque supongo que lo haré algún buen día, veamos, justo al sur de aquí, Está la catedral. Allí se celebran misa. Pero yo no me meto con eso. Algo siniestro está pasando ahí. También he oído hablar de un lugar de comercio llamado El Eje. Donde los caravanas van de vez en cuando. Pero yo nunca he estado ahí. Ya, no he estado ninguno de los dos lados. Eh, ¿Puedes contarme algo más? El cementerio es un sitio bastante hostil. Nunca he tenido ya el bla bla bla. Es lo mismo. Eh, ¿puedes, ¿Qué puedes con, con, eh, contarme sobre los navajas? Ya, sobre los pistoleros, los seguidores, Aditum, y necesito información sobre la zona alrededor de la ciudad. Bueno, ha sido una charla agradable, pero tengo que irme. Ya, lo que pasa es que estas zonas que están aquí son las zonas que se encuentran alrededor de, de este cementerio, ¿cachai? Los navajas son como una banda, ¿cachai? Los pistoleros también son unos buenos que están como un poco más al norte y tienen un, están cercados, con una zona de de radioactividad eh, dice una banda de verdad pero se suavizaron, empezaron haciendo negocios con las armas que obtenieron eh, de sus víctimas o del eje eh, ya que nadie viaja al eje solo hacen buen negocio aunque sus precios son elevados ya, los seguidores eh, los seguidores del apocalipsis son un grupo de predicadores por la paz que viven en una gran biblioteca cerca del corazón del cementerio porque no lo han eh, Porque no lo han echado es algo que todavía no lo sé. Eh, son combatientes viles y no entienden el mundo real. Pero a pesar de eso, son agradables y educados. ¿Qué es el lugar donde estamos ahora? Nosotros son, estamos en el lugar de los seguidores. Los navajas son los flights. Yo he tratado con ellos, no son tan malos por ser una banda. Tienen un escondite en un viejo club. Si tienes cuidado, podría arreglarte la palabra con alguno de ellos. Y aditúme una zona acá, ¿ya? Aditúme el primer hogar. ¿Ya? En mi primer hogar. Aunque un poco aburrido, es una ciudad cerrada y autosuficiente al sur del cementerio. Pero no está tan lejos como la catedral. Algunas veces comerciamos, eh, comerciamos con el eje. Ya, pero yo me puedo unir con ella. Tengo algunas preguntas más. alrededor de la ciudad no pienso quedarme más tiempo aquí A ver. en serio si estás buscando otra mano yo firmaré es mucho mejor que malgastar el resto de mi día en este agujero asqueroso no eres bienvenida pero el desierto no es mucho más divertido puede hacerte primero algunas preguntas no te preocupes ya eres bienvenida Pim. de acuerdo parece que tenemos trabajo eh, tenemos que trabajar un poco. Ya, conseguí 200 puntos de experiencia por recoger a Katya. La carroñera del cementerio. Ya, perfecto. Ahora, vamos a hacer algo acá. Aquí. Esta cajita. No hay nada que me interese. Y en este locker. Tampoco hay nada. Y por aquí tiene que haber que estén allá a ver. a ver, veamos acá ya perfecto, esto es lo que necesito y esto eh, a ver vamos a ver que hay aquí también En realidad no me. Miren, miren, miren, miren. Me no, atuendo aquí. Voy a recoger uno. Puede que me sirva de algo. La verdad es que nunca he incursionado en esta zona. Sé que acá abajo hay un. hay un. como ¿cómo se llama? Es como. Para, no voy a ir primero todavía, quiero revisar acá. Es como un. un. un necrófago que les vende la pesca a todo esto bueno igual quiero hablar con él y no hay nada nada refrigerador ya esto me sirve ya esto no. Ya, aquí abajo les voy a mostrar que hay como hay como un, un zombie weón. creo que acá este weón. Saludos hermano, me llamo Talius. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Soy Coeli, ¿qué haces aquí? Puedes morir. No te preocupes por mi eh, Muti. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Saludos para ti también. Me llaman Coeli. ¿Cómo es que has venido al, al reino de los seguidores? ¿Cómo es que has venido al reino de los seguidores? Veamos qué, qué pasa si pongo este en vez de esa. Mi entrada en los seguidores fue muy sencilla. Fueron los seguidores los que me rescataron de los completos efectos de la transformación que me había convertido en una bestia atroz. No logro entender, por favor, sí. Hace un tiempo yo era como tú, un humano puro. Pero la intervención de los nocturnos fui llevado a un lugar muy lejos de aquí yo no estaba en condiciones de observar lo que estaba ocurriendo todo lo que supe es que desperté aquí atendiendo por el buen at atendido por el buen doctor siento mucho saber todo lo que has pasado encontraré a los que te hicieron esto y remediaré la situación Siento ir esto, estoy muy ocupado. Ya, a ver, le voy a decir esto, como que lo voy a ayudar. Entonces no fue nada al otro mundo, a ver, ¿qué más puedo hablarle? Eh, ¿Qué hace aquí? Estoy aquí para ayudar a esta buena gente a comprender los trabajos de los niños de la catedral. Una espía de los niños, puedes saber algo? ¿cómo puedes saber algo de los niños? ¿Qué puedes hacer? eres un mutante, a ver ya, ¿cómo puedes saber algo de los niños? Todo lo que sé de los niños es que están asociados con los nocturnos. Nocturnos super mutantes. Fueron ellos los que me transformaron de mi estado original en necrópolis. Horrible, pero mala suerte, hasta la vista. ¿Por qué estabas en necrópolis? ¿De dónde era el de dónde eres originalmente? Y ahora te transformaré una vez más. Descansa en. Ya a ver. ¿De dónde era originalmente? Hace algún tiempo yo vivía en un lugar al norte de aquí. Teníamos problemas con la reserva de agua y enviaron gente al exterior para encontrar una, un modo de, solu, eh, de solucionarte. Y tú te ofreciste voluntario. Sí, el supervisor de la comunidad eh, me dio un arma y algunas balas. Ha pasado mucho tiempo, desde aquella yo nunca encontré nada, así que no podía regresar. Ya, eso es realmente terrible, ojalá hubieras que pudiera ya. Qué mal, hay que seguir. ¿Dónde era ese lugar? Apuesto que era el refugio 13, Power. El lugar del que vengo estaba en las montañas al norte. Era un pequeño refugio en el que vivía mucha gente. ¿Pudiste encontrar un, un modo de solucionar el problema del agua? ¿Por qué te fuiste a, a Necrópolis? Otros viajeros me dijeron que Necrópolis tenía un sistema para producir agua, sin mucha dificultad. Así que fui allí para ver qué es lo que hacía. ¿Qué encontraste? Lo lequeaste a todo. Te sientes como... casa. ¿Qué encontraste? Me encontré con un gran número de casas mutantes de... Eh, cosas mutantes de SSI. Fueron ellos los que me atraparon y me transformaron en lo que soy ahora. Aparentemente se hicieron un lío porque yo, yo tomé un curso de evolución distinto. En lugar del... Del intensificado. Maltrato, hasta la vista. Me encargaré de buscarlo, gracias por la información. ¿Quién es su líder? Su líder es el jefe de un ejército de mutantes. Lo que hace es coger humanos puros y transformarlos. No estoy muy seguro por qué me dejaron inconsciente antes del, del proceso. Entonces iré a matarlo por ti. Parece demasiado arriesgado para mí. Yo no pertenezco a este lugar. Entonces iré a matarlos por ti. Te agradezco tu amabilidad. Me hace un gran favor... Por favor, acepta esto como símbolo de buena voluntad. Lo no cogí el cuerpo de un renegado muerto. A ver, ¿y qué me dio? A ver, ¿qué me dio este weón? No caché, a ver, me habrá dado algo como esto. Plata. Balas. esto combustible de lanzallamas lanzallamas rifle láser ya veamos eh, qué hay acá vamos a investigar aquí por el raíz debemos protegernos Igual que cacho con lo que me pasó, para mí que fue el combustible, bueno, igual cuático. A ver, veamos acá. Igual está bien que revisemos este lugar, bueno. Nada. Ah. Pensé que iba a encontrar algunos libros o algo así. Acá. Nada. Voy a encontrar este libro para Nicole. Ah, por por No. Bienvenido al los seguidores del apocalipsis, por favor respeta la santidad de nuestra biblioteca ¿Qué hay acá? acá no hay nada. nada nada, nada, nada ya, vámonos a ver, espérense aquí no hay nada Nada. No. Ya, afilo no he encontrado ni una cuestión acá, man. vamos. Vámonos de aquí. Ya, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es irnos de aquí. Igual fue bueno haber llegado acá, pero antes quiero ir al eje. Vamos, vamos, vamos a probar suerte, de todas maneras voy a salvar. Ya, eh, acá. vamos a guardar? Vamos a ir a cachar qué onda Vamos a ir al ardor, Carepalo. A esperanza Vamos a marcar aquí, miren allá abajo está la catedral que iba a marcar Igual vale? vamos a matar unos ratones No nos vamos a parar nada La verdad es que... bueno, antes de ir al eje... Porque yo sé que en el eje podemos cumplir algunas misiones... Como va a subir un poco de level o cosas así... Entonces lo que quiero hacer es... Tratar de conseguir la armadura... Una vez que tengas armadura... Eh, una vez que tenga esa armadura, quiero... Quiero seguir avanzando con la historia, pero la vamos a conseguir... Eh, personaje... Ya. Armas de energía... Sí, esto es lo que yo quiero. Armas de energía. Energía plasmática, sí. Lo que pasa es que después va a haber... Un, hay unas armas de... De volcán, una, una metralleta de volcano esa guay que gira. Que es como de plasma, entonces quiero ocupar esa para... Para pelear más adelante. Aunque me gusta mi rifle. No tengo nada contra mi rifle. Y aquí está el eje. Puta, justo en la entrada, güa. No, pero quiero cambiar el arma Estoy con mi rifle, Ahí está mi rifle hay que recargarlo Ahora sí Lojo Lo ahí Uf. Toma Igual me complica un poco de que Ian Ese personaje que acaba de disparar Tenga esa arma, weón Porque... El weón de repente dispara con todo weón y... Puta Puede matar a mi... A mi otro amigo entonces, esa, ese mismo tipo de disparo que hizo el weón puede matar a mi otros personajes Entonces, o sea, quiero quitarle el arma de alguna manera ah, como miedo que ante con esa weón El disparo es demasiado heavy weón Ya Algo nos habrán dado de, de, de experiencia Ya, entremos al eje Ya, aquí estamos en el eje Bienvenido al eje, queridos seguidores del juego del recuerdo Esta es la ciudad como Moses y algo así podríamos decir Mosesley para los que cachan Star Wars eh, En esta ciudad salen muchas caravanas a las otras ciudades que hemos estado investigando como por ejemplo a la hermandad de acero, a arena sombría, ya? Entonces salen caravanas y hacen negocios y todo ese tipo de cosas, ya? Lo que sí antes de entrar al eje, quiero, como les decía, que quiero probar suerte en ver si puedo ir a buscar la, la armadura. ¿Ya? Vamos a guardar. Vamos a guardar. Y nos vamos a arriesgar a ir al Ardor. El Ardor es el lugar donde cayó la bomba nuclear, que dejó la cagá. ¿Ya? Que es donde fue el comienzo de todo. Para poder entrar en el Ardor, lo que sí necesitamos es, ¿cómo se llama? Es. Eh, que la encontré recién ahí en la catedral y esas pastillas nos van a evitar el cómo se llama el tema de la radiación que no haga daño a la radiación entonces ahora voy camino para allá de hecho fíjense que es como que, que haya caído una bomba nuclear y aquí, aquí queda la cagada está como todo hecho, veas con algo me encontré acá. vamos ¿qué pasa? que dice casi te caes por un terraplén Podrías tener una señora de la limpieza. Ah, ya, me puede haber caído una piedra. Apenas entremos acá, eh, vamos a llegar. Apenas entre aquí, me voy a tomar unas pastillas que son antirradiactivas. Y aquí está: el Ardor. The Glow, en inglés. Ya es el lugar donde cayó la bomba que dejó la, la caga ya. fue como comenzó todo el show concentremos al cráter ya ha recibido fuertes dosis de radiación ya lo primero que vamos a hacer nos vamos a tomar las Ya, esta resistencia a la radiación ya voy a tomar dos y vamos a avanzar ya, aquí está el lugar. En esta parte, nosotros tenemos que colocar una cuerda. Muy rápidamente. Nos va a demorar mucho esto. Y vamos a bajar. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con varios cuerpos que fueron quemados y todo ese tipo de cuestiones. Unos tienen cosas. Otros no, ya, da igual. Eh, y si se fijan acá, a ver, voy a abrir igual aquí. Porque... Quiero ver lo que hay en este cuerpo también. Ya. Bota, ya tengo todo el peso que puedo. A ti te voy a pasar algo. Vamos a pasar alguna escopeta. Una pistola. Vamos a pasar algunas cosas también para, para que yo pueda recoger esa ese radiación. No sé, anti-rat. Esta weas, cachai, ya le vamos a pasar una escopeta pistola. Ahí está. le vamos a pasar. Vale. ¿Qué era eso, todo esto? Vamos al rifle. Esa mira, a todo esto se especializa en pistola. ¿Qué tenía este weón? Tenía un... Ah, todo esto... sobre las partículas radioactivas y las incorpora a tu sistema. Ahora nos va muy rapidito porque ya no podemos estar mucho rato aquí. Por el tema de la radiación. Quiero arriesgar a morir balas para mi rifle de... más de esto más píldora durante irradiación. perfecto, vaya quiero ir ya vamos corriendo yo sé que aquí hay una trampa en esa zona da lo mismo que explote por ahí, era por acá y aquí vamos a encontrar un compadre que es de la Hermandad de Acero. Vamos a encontrar una llave amarilla y una cinta. Todo esto lo vamos a leer después porque quiero salir rápido acá. Aquí hay un ordenador, ya... Puente... Ya, todo esto es para seguir bajando y seguir ganando experiencia. Abajo hay robots, ya. Se eh, puede encontrar unos rifles, hay varias cositas en este, en, este, en este... cráter, ya. Podemos bajar aquí por el ascensor, pero en este caso yo no lo voy a hacer, ya. Porque no, no lo necesito y quiero, quiero avanzar con el juego, ¿ya? Nos vamos. Vamos a ir al. a la hermandad. Ya, y le hicimos corta, ya. Ya todo esto es porque nos tomamos la. ¿Cómo se llama? La espelta anti Y gracias a eso pudimos. ¿Cómo se llama? Pudimos bajar rápidamente. Si no la hubiéramos tomado, hubiésemos muerto. Encontramos con alguien. Oh, esto va a estar rudo encima estoy sin arma Ya, veamos La... el ojo Tome, compadre Duro menos con carne. Voy a alejar un poco Le tengo miedo a este imbécil, weón Ojalá no haya disparar y no le haya hacer daño a alguna de mis amigos Mira, weón bueno. Perfecto vamos a matar este A ver, este weón le vamos a poner un brazo. Oh ex excelente weón Le llega a sacar un brazo Y ahí Ya este weón se va a parar Y bueno, para dar arrancar no puedo Vamos. Vamos a inspeccionar los cuerpos, a ver si hay algo interesante. Algo de plata. Rifle. Medicamento. Plata. Chapas, en realidad. Ah, no, no puedo ir más. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Vamos a... Vamos a pasarle algunas cosas a mis amigos para que yo las pueda vender después, igual quiero tener harta plata, mucha plata esta pistola no la ocupo, lanza llama espérate, vamos a pasarle uno quiero tener ya, lanza misiles no estoy ni ahí. otro rifle, bengala bueno, nosotros podemos ocupar a los personajes amigos, como, como burros de carga. De este lado no hay problema. Esa es la pistola que... Le tengo un poco de terror de que la ocupe ella. Terminamos, vamos a revisar los cuerpos entonces tranquilamente. No tenía nada. Este de acá tampoco un martillo que lo podemos vender momento otra pistola la por su nombre pistola de 10 mm más chavitas. y este otro que tiene más chapas y un rifle eh, rifle de desplazamiento Igual tengo ganas de vender muchas cosas porque no, no, no me gusta andar como, como recarga. Wey. Creo que igual debería pasar al eje. Debería ir al eje a vender varias tonteras antes de llegar a la hermandad y conseguir mi super mega armadura. Ya, aquí nos vamos a agarrar de nuevo con alguien. Esto no, es una caravana, parece. Esto es una caravana. problemas con nadie el eje. Dale, ¿saben qué? Miren, no, no me acuerdo cómo era el tema pero yo sé que lo, los de la hermandad me mandan a hacer una misión acá el eje que es rescatar un una persona que es como un un ¿cómo se llama? es un es un guerrero de la hermandad acero que se perdió hace mucho entonces lo que vamos a hacer al menos en este episodio del Juego del Recuerdo vamos a, a vender ítems vamos a salvar a ese, a ese soldado del, de la Hermandad Cero. y vamos a conocer la Hermandad cero. conseguir la armadura ¿ya? para poder después seguir avanzando en nuestro capítulo pero en este vamos a tratar de hacer ese, ese tipo de cosas entonces, bueno, aquí hay una cabra muy entretenida también. Aquí hay... tiendas. Hay un banco donde te prestan plata. Hay como una iglesia. El compadre nos pide ayuda también. cual no sería malo. No, pero después vamos a hacer las misiones de acá. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo que andamos, lo que andamos buscando. Y es ir a vender. Yo quiero vender las cosas. Quiero deshacerte de varias cosas. No me gusta tener como mucha, mucha arma, muchas cosas entonces las vamos a vender. Acá creo que está el show. Creo que hay una prostituta que trabaja. Hay un buen que vende armas. Este compadre me cae bien. Entonces con este buen vamos a... Vamos a vender nuestros ítems. Ya al menos las cosas que no quiero ocupar. Y de hecho él tiene un arma que a mí me gusta mucho Que no la conseguí ahora hace poco Ya que esta Rifle francotirador Ya Ese rifle me gusta mucho, hace mucho daño Entonces yo le voy a vender cosas A todo esto, este ¿cuánto vende, vende el rifle? A ver, ¿a cuánto lo tiene? Ya, 3.000 Está barato ya, vamos a venderle algunas cosas Toda esta cueva chao Quiero lo bebía, la comida del perro, cachai eh, Va a quedar con un lanzallama igual Píldoras las vamos a guardar, ese traje lo vamos a guardar, esta también Ya, las cosas útiles, ¿cachai? Este martillo chao Más pistolas chao Pistola, un rifle Tengo Luca. Ya aquí tengo plata Como ya le había pasado un lance ya, aparece otra persona eh, no, pa Paguemos el resto un plata, para pa que vamos a estar gastando Serían Ya tenemos 2000 mil Siete ya mil Quitarle un poco sí. 530, ya menos serían 5 pesos. vamos, no. ya 3530, ahí está perfecto. Bien. Vale, es un buen trato. Vamos a seguir vendiendo cosas. Eh, ahí está mi rifle. Me lo voy a equipar. Un bueno, rifle que me gusta mucho. Tengo rifle. Este lo vamos a vender. Eh, el otro que voy a ocupar va a ser el lanzallaman. Sí, Uno se llama model, eh, Modelo Flamebolt 450, variante Barmater. Para un líquido inflamable y extremadamente caliente. Para funcionar correctamente necesitas un combustible específico. Fu min Tiene 5.5 disparos de combustible de lanzallamas. Peso 28. Kilos. Vamos a mandar con lanzallamas. Y vamos a mandar con ese rifle. Lo demás lo vamos a vender. Vamos a vender este. Se lo vamos a vender al Lolo acá. Como, el, como este one tiene platita. Vamos a empezar a gastar nuestra nuestra Luca chao en mil pesos este one tiene creo que plata acá abajo tenemos mil y cuatro pesos pásame cuatro pesos la última bota la vamos a dar perfecto y eh, no solo echaba uno Vamos a ir salvando cualquier cosa. Eh, Le vamos a quitar las cosas a mi compañero. A ver, ¿quién tenía? Ella. Pero tengo que. vaya no nada, pero estate preparada. La verdad, es que para poder sacarle las cosas se las tengo que robar. Vamos a sacar algunas cosas a ella. Vamos a vender estas pistolas. A ver, espérate, ¿con qué anda equipado esta mina? Güey? Creo que es buena con las metralletas ya, El otro lanzallama. Vamos a mojar esto y esta porquería que la vamos a vender también, que son unos paquetes fideos. vender todo. A ver, Ian, con qué anda. ¿Dónde anda este compadre? Ya, este one tiene varias cositas. La bomba, tiene una granada. Tiene varias pistolas. De hecho, esta es la pistola que el guan debería ocupar, no la otra. las balas se las vamos a dejar esa arma no quiero que la ocupe que ocupe la magma cualquier otra pero no, no, no, no esa aquí es como una metralleta Déjala no, déjala acá estaba con las colas de los, los corpiones plata entregamela compadre ah no le puede sacar las entonces, como ya estamos listos, vamos a vender. Estamos limpiando nuestros personajes, es necesario hacerlo, yo sé que igual es una lata ver esto de cómo estoy vendiendo, pero bueno, les puede servir como para que cachen tema. Ya, para que cachen que el juego no es, es puro. No es puro disparo y aventura. esto... Ah no, pues ya tiene 7384. Ya, ¿para qué vamos a comprar ese traje si vamos a conseguir la super mega armadura? Bueno, sería como absurdo comprarlo. Eh, lo que sí le.. miren. Esta weá le compraría. ¿Cuánto cuesta la? la escopeta. ¿Cuánto sale? 4 lucas. Eh, esta pistola, ¿cuánto sale? 6.000 Damos todo acá Quiero pasarle esa pistola a Ian ¿Qué más puede llevar? Beta es como Haciéndola muy larga, parece estamos casi me pase algo más por algunas balas quizás. 6. ¿Qué más me voy a pasar? Pala. 200 Ya ahí estamos. Le vamos a regalar 200 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, a este buen le vamos a pasar le vamos a pasar esa escopeta. Este bueno ocupa escopeta, entonces le vamos a pasar esta que acabamos de comprar, que es mucho más pro. Esa. Eh, le vamos a quitar a este buen le vamos a quitar la chaqueta. No pues buen bueno es que robarle las cosas. Mira todo lo que tengo ahí para pa poder hacer más plata todavía, puro güeyando. No puedo comprarme todo. ¿Sí? Le pasé. Tiene balas de escopeta este bueno. No creo que se le caen. Ya no este cuatro. Ya, entonces. La parte aburrida del juego. Eh. Vamos a vender algunas cosas más y ya vamos a terminar de vender porque igual en realidad no quiero hacer todo, todo el juego vendiendo cosas. Eh, ¿cuánto? Bien. 199. ¿Qué más tengo que no me sirve? Ya tengo balas, danza llama a eso. Perfecto. A este que está acá, que no, no, no, no voy a querer andar. Estoy incómodo con todas las cosas. A va a decir: tu mejor arma la próxima vez que pelea. Debemos robar esas armaduras que tenemos. Okay, Ahí, toda esta armadura. toda está acá. ¿Qué más tenía este huevón Mira, tiene, tiene muchas cosas. tenemos padre. Esta escopeta ya. No, sí, ya no puedo ir armado. Pero robe mucho. Sí, le robe mucho. ¿Eh? Mira, de hecho, no le puedo... No me puedo ahorrar la armadura. ¿Está ¿sí? Tengo muchas cosas. Este cuento acá. Le vamos a pasar... Esta pistola. Que creo que ocupe esta. Esa. Y vamos a vender estas chaquetas que... Igual el mono se ve bacán con esas chaquetas en fondo tu mejor arma la persona, eh vamos a vender las chaquetitas que de deben tener su peso igual caché no me siento Por eso bueno. más, más las bengalas, a ver, todas las bengalas a ah, mil pesos lo bueno es que así estoy haciendo más, más lucas, cachai? A ver si le podemos sacar la armadura. Psycho. A ver, todas. Las nueve armaduras las podría... Ya, ya. Llevo mucho que ¿Cuántas podría... ¿Cuántas podría sacarle? ¿Unas tres? ¿Cuatro? Ya. coma Ya, una. Ya. Tres. alguna una más o no? Ya, perfecto Al menos le saqué lo máximo que podía Podía sacarle po. Que, bueno, han sido Han sido harta aventura aquí Ya son mil pesos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle Balas de escopeta Ya Y vamos a sacarle duca. 400 pesos, no los vamos a perder. Perfecto. Entonces, hacer algo acá. ¿Dónde va? De sí, bueno, weón que se me mueve este pelado, weón, bueno, ven para acá. Le voy a pasar las balas de escopeta a este huevón Para que nunca se le acabe Ya Perfecto, perfecto Y le damos a sacar eh. Le vamos a sacar las otras cosas que quedan y aquí ya terminamos. La parte del negocio. Eh, ¿Qué más sería? Este tiene escopeta. Ya, aquí tiene un lanzallame. Sacar. Toda la... No le puedo borrar nada más. Quiero que los personajes anden con, con lo justo y necesario No quiero que anden con más weá. Entonces, le vamos a vender Rifle Beta maura, Esto hay, mil seis Se la, se la podría dejar en la mina, weón Se llama Chao. 4 lucas. Entonces, me voy a pasar toda la plata que tení. serían tres mil pesos. Ya, más... Alguna otra hueá que le podemos sacar acá. Una bala. ¿Qué hacen las iotas? No, mucho. 5.000. 4.000. Y ahí está ya, está. Bueno. perdón. Yo tengo hartas para. Y esta minita que está acá. No tiene un arma, le vamos a pasar esta pistola le vamos a pasar este rifle, a ver si hace algo, si hace, si hace algo con eso tiene 10 disparos de CM223 ya, tengo CM223 este que ocupa pistola de 10 milímetros y ocupa BHC de 10 milímetros le vamos a pasar phc de 10 milímetros mm. esta VHC de Magnum de 10 milímetros VHC, ya le vamos a pasar esto Le vamos a pasar algo de... para el rifle también Para ver si ocupa alguna weá la, la mina sé que se especializa en... No, a probar yo sé que se especializa en rifle y cosas así, pero... En metralleta en realidad, pero si no hace nada... Si no hace nada... Eh, se los vamos a quitar. De hecho le vamos a volver a decir. Que este especie de combate posee, aparta tu arma... Aprendí todo lo que sé durante mi estancia en el cementerio. Soy buena con los cuchillos y las ametralladoras, por supuesto. Lo que más me gusta es lanzar cuchillos. Ay, qué lata. Bueno, ya, filo, da lo mismo. Eh, ¿Qué más tenemos? Nada más, Pong. Oye, yo sé que la hice larga con esta weá de ender, pero igual es bueno tener todo ordenado, ¿cachai? Ya, si la mina no, no sirve para nada weón No sirve no, weón. Pero ya al menos tenemos todo nuestro... Eh, nuestro inventario más vacío Aquí... Aquí creo que es la payasada Y eh, aquí es, ya Vamos a salvar acá Nos vamos a enfrentar con estos clones Guardar partida cualquier cosa que pase ya podemos cargar ahí Vamos a abrir acá y nos vamos a enfrentar a estos compadres. ¡Carrera! Lo pasan al así. Estos buenos son muy frígidos. Pero tienen a un compadre de la hermandad de, de, de acero. Y llegan y te atacan al toque. Cacha. Yo lo voy a atacar igual al toque. De weón. A ver este. Este lo ojo. Que soy chueco, weón. Oh, no weón, es que le van a matar, man. Oh, se la van a echar. Estoy cachando que le van a matar a esa mina. Weón más encima, weón, allá abajo me. Bien. Este bueno es que los chavotaron ahí, ¿no? ¿eh? Oh, está la mona toón, la Parece que yo me voy a meter acá adentro y acá adentro lo voy a pelear. Ian fue golpeado, pierde 13 puntos y se muere. Y se muere. Mataron a Ian. Ya me da lo mismo que lo hayan matado. Mataron a la mina también. ya que me maten los monos me da lo mismo igual sigamos sigamos no va a estar como es hay que aceptar ya que que bueno hay que seguir solo este buen no me deja avanzar cachai y me echa otro buen mal. que me va a tener pelado wea. Puedo dispararle a ese ¿Me deja No me deja pasar este pelado A ver Es corre Oh, weón Ya, compadre Te lo buscaste Te voy a poner un sniper armado no fue un poco tonto buen, de que haya de que me haya metido acá así como así porque no saben qué weón yo creo que fue fue tonto weón el haber entrado así. vamos a hacer algo Igual me da la tarde haber perdido a los personajes, weón. ¿Cachai? Ya, pero para que cachen, aquí está el famoso mono que hay que salvar que es de la hermandad. Ya. Ahora no voy a. No, weón. Eh, estamos acá sí, no voy Sí, no voy a perder a los personajes. Wea. Sería como absurdo después de toda la tontera que hice. De haber estado comprando. Lo que sí voy a hacer, voy a enfrentar a todos, pero con un puro. Con, con uno nomás, para no pa que no al menos está mina, como ya caché que la huevona eh, no sirve, necesito cambiar aparte de arma, gracias por todo ella te puede irte, ya, ella la va a mojar ahí tranquila, y ahí también que una huevona oh, vamos a decir que también es, espera, ya chao, ahora puedo irte claro, ya. entonces voy a pelear con este psycho nomás, me parece que más pillo que los demás chucha y puta, vamos a echar a todos estos hueones. Pues bueno. De alguna manera aguantaré. Si no. Si no, vamos a buscar la armadura y. No, me parece que no. No, parece que solo no me la voy a poder. No, de verdad que no. A ver, veamos qué pasa. Claro. Y si, le hago, si le hago turno, bueno, ya se aguanta bien, ya. Cachame quita caleta, por. Puta, con uno que mate estoy tranquilo. Eh, ya este weón. La otra es correrme. Correr, ya, ¿Qué idea. ¿Qué pasa si cambio esto y le tiro un poco de llama? ¿Qué más me puedo hacer? Ya, este Ya, sigamos. ¡Ja! ¡Cacha! Ahí quedaste weón, incendiándote. Muy bien. Eh, vamos a cambiar la estrategia. No nos podemos crear. Esperamos que no ataquen. Catch, el perrito ahí. Igual me tiene el medio tostado, Yo me lo eché. Muy bien. Eh, cambiamos el turno. Ya, ya, cómo está ayudando al menos. Este. Perfecto, lo reventé, weón. Bueno, excelente. Ya, y este ya es panco. No, pues, weón, pero. Pero, weón, a mí no me disparís, pues, weón. ¿Murió? Sí, perfecto. Salimos del combate. Ya somos todos felices. A ver, revisemos el cuerpo de este weón que el. Weón. Fue muy buena cuando murió quemado Muy bien De hecho cacha me dio una, una mega escopeta Veamos que hay acá adentro Este weón que tenía en el cuerpo, a ver Balas Que sirven a ahí en pistola Por acá, este otro pistola de nuevo más balas y aquí vamos a rescatar al, al soldado de la hermandad de acero la puerta está cerrada entonces vamos a tener que aplicar la técnica de la ganzúa. A ver. no eres capaz de forzar la cerrada, rojo. no eres capaz ya, abre la puerta gana 25 puntos de experiencia. Perfecto. Entremos. Este cuerpo lo revisé. Mira. Ah, y otra cosa. Vamos a tener que... También le vamos a pasar todas estas weas, ¿cachai? De hecho, vamos a comprar cuchillo y todas esas manos. Ya hablemos con el, ¿Quién es? Gracias, extranjero. No sé cuántas semanas, quizás meses. Me han tenido aquí esta gente. Te agradezco mucho tu ayuda y seguro que la Hermandad Cero lo está también. La Hermandad Cero. No lo has oído hablar de, no oído hablar de nosotros. Estoy realmente sorprendido. No saldrás del eje muy a menudo. Deberías hacerlo. Estamos al noroeste de aquí, en la ladera oeste de la montaña. Bueno, estoy contento de haberte servido de ayuda. Ah, todo esto, este hueón se llama campesino herido. Ah, bueno. ¿Qué dice ahí? Keep clear. Oh, yeah. Bueno, estoy contento de haberte servido de ayuda. ¿Estarás bien? Oh, ahora estaré bien, gracias. Tengo algunos amigos aquí con los que puedo quedar hasta que recupere la fuerza. Intentaré escribir a la hermandad para que sepan que estoy vivo. Gracias y adiós. Ya ahí, ahí se fue. Eh. Con tu experiencia y bla bla bla. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? A ella. Vamos a quitar todas las cosas. ya todas estas cosas ya no nos maneja ah, pues, que onda, la escopeta ¿Te puedo traspasar cosas yo a ella vamos a pasar acá le vamos a pasar el cuchillo eso se lo vamos a pasar y le vamos a pasar también... Cuchillo. Harto ah, cuchillo. Esta buena la vamos a forrar en cuchillo. De hecho, ella me calma mucho más que ella porque, weón, el otro weón anda con metrallita, weón. Ya, ya vos te vamos a vender cosas. Te vamos a vender todas estas cosas que le quité a ella. Bueno, la escopeta. Chao, esta arma. Chao, chao, chao. Si, sí, lo demás está bien. Estuvo muy buena la del lanzo, llama, la disfruté. Y este guan, dame algo. Cuchillos no vende Este guan ahí tiene algunos cuchillos. Dame cuchillo. ¿Qué más tengo? plata ya tenemos 3 lucas que más le podemos sacar 4000 5000 sí, ya ahí está vamos a regalarle 200 pesos porque más cuchillos no tiene, ¿cierto? parece que no, lanza o cosas así, no no ya ya vámonos, ya que estamos listos acá igual vamos a irnos con ella prefiero ir con ella que con Ian ¿sabes? ¿sí? Eh, voy a decir, a ver Quédate cerca, guarda una distancia moderada Se quede cerca mío ya, vamos Ya, Ayan lo vamos a dejar por acá, igual lo, lo voy a decir que me acompañe hasta la entrada Vamos Entonces nos vamos a ir a la entrada del, del eje Pues vamos a, venir a, vamos a venir a hacer misiones aquí. Aunque podríamos hacer el tiro las misiones del eje y después venir a buscar la armadura, ¿cierto? A ver, que yo sé que aquí... Esta es la bibliotecaria, ¿no? Hola, bienvenido a la biblioteca. Creo que, que te he visto antes por aquí. Dime, ¿qué tema te interesa? ¿Qué tipo de libros tienes? Bueno, ahora te enseño lo que tengo. A ver si le pongo a cabar. Ahí me está vendiendo. Claro, aquí yo puedo comprar cosas. ¿puedo? esta plata tengo? Tengo esta platita como para quedar más cool. Mira, se me había olvidado esto de pasar aquí a la, a la biblioteca. Plata. 12.000. Este de qué? Electrónica. Primero auxilio. Explorador. Arma y balas. Ya compremos uno de arma y vale, a ver. O dos, uno ya. Veamos 1517. Veamos si nos da experiencia, porque si no da experiencia, eh, habría gastado esa plata en vano. Este de qué de Ciencia. Ya, veamos cuánto, veamos qué pasa con eso no sirve nada, ¿para qué le voy a comprar más libros? A ver, inventario Ah, y a todo esto tengo que pasarle lo... Tengo que pasarle lo... A ver, usar Leer el libro, no aprender nada nuevo una mierda, bro. Ya, pero aquí, si uno está abajo de experiencia, puede aprender varias cosas ¿Ya? No voy a gastar la plata en más libros de verdad que es una tontera O sea, no es que sea una tontera, sino que no, no me sirve, ya tengo la experiencia suficiente ¿Cómo va a poder...? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, para no estar gastando plata en libros Ya, a la mina le íbamos a hacer más cuchillo Toma, ahí tenéis más cuchillo Ya Y ya Taicho o Chico no, no sé cómo se pronuncia A ver cómo se llama este weón? se llama Chico, Tsaiko. Ticho Ya, Ticho ese Le voy a pasar las balas de escopeta Para que el buen ande con su escopeta recargada ahí Bien Puta. ya me preocupa weón porque el mono este weón puta la weón este mono anda con una weón anda con un con una ametralladora dice la que no, no me que ande con esa de hecho está terriblemente lleno weón sí, al menos tengo ya los personajes más ordenaditos Aquí en este pueblo aquí hay, hay otras misiones que nos vamos a tratar después Pero lo primero en este episodio, para terminarlo para, para cachar, porque fue como para, para darnos una, una pequeña vuelta Una pequeña pincelada a lo que el eje ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a, a sacar nuestra armadura Y después vamos a volver acá ¿Ya? Ya, vamos Vamos a salvar como siempre y nos vamos a ir a la hermandad entonces nos vamos a encargar de conocer la hermandad hoy en día de terminar de conocerla no sé si llevo mucho rato ya jugando eh, conseguir nuestra armadura vamos a hacer algo, vamos a conseguir la armadura y después nos vamos a preocupar de, de conocer la hermandad es bueno que siempre nos encontramos acá que en el camino Con viajero de hecho creo que no tiene nada para cambiar muy pobre Adiós nomás Podría dirigirte a ese pueblo cercano a historia Vale, vale, nos vemos Este weón no tiene nunca nada. A ver, ¿qué tiene en el cajón? Weón? Plata soy flight este huevo la plata ya que la me, me, me dio hasta pena robarle plata así, compadre Volvamos a la hermandad Ya, 1, 2, 3, 4 Ya, primer piso, segundo, tercero y cuarto Vamos a volar hey, you're back. Did you get something? Eh si lo encontré, pero vamos a hacer algo. Lo que pasa es que yo, como le había contado, tengo este disco, no lo leímos todo esto, disculpen que no lo haya hecho. Te parece raro, imaginas que ya. gana 100 puntos de experiencia. Ya. Esta cosa se llama... cinta de la hermandad, peso 1 libra. Nuestro pipo boy ya lo podemos leer. Cinta de la antigua hermandad. Ya, esto es corto. Es una pequeña historia de lo que había pasado en, en el, ¿cómo se llama?, en el ardor. Ya, el capitán Maston tenía razón, este lugar es la muerte. Escribo esto por si no logramos regresar, para que alguien algún día pueda descubrir qué fue de nosotros. Llegamos a las instalaciones de investigación West Tech, tras 20 días de infierno, pero eso fue lo fácil. Los niveles de radiaciones eh, se dispararon tan pronto como hicimos el gigante cráter. Comprobamos nuestro suministro y creímos que con la armadura y los recursos anti rad estaríamos bien Al menos durante un día de exploración Sabíamos que, que, que entrañaba un riesgo calculado Pero la tecnología que teníamos, la oportunidad de recuperar, valía la pena No, que no puta, sorry, esto es weón, Ya descendimos por el cráter hasta el primer nivel y todo parecía ajustarse al plan la energía estaba desactivada, por lo que no necesitábamos rodear el sistema de seguridad. Por eso creíamos. No había nada de valor en este nivel y seguimos adelante. El segundo nivel era más o menos igual. Cuando Gersen bajó al tercer nivel, el infierno se desató. Los sensores de seguridad se habían quemado en los dos primeros pisos. Pero no en el tercero. Jensen quedó hecho tristes antes de darse cuenta de lo que ocurría. Nunca habíamos visto armas... Eh, que cortasen las armaduras los hombres empezaron a caer de, de izquierda a derecha morían como mosca, intenté recuperar a los hombres pero solo Soto y Camarillo, Camarillo lograron llegar hasta el primer nivel conmigo el hecho de, eh, de que pueda oler la carne quemada de Soto allí donde antes estaba su brazo prueba de que mi armadura de poder ya no está sellada o sea que me estoy exponiendo mucho más a la reducción de lo que tenía planeado Pierdo hidráulicos a un ritmo alarmante, debemos alejarnos de este lugar antes de que mi armadura muera Cam, eh, Camarillo parecía estar bien físicamente, pero hace una hora que se largó eh, va algo sobre un tal ejena. el cabrón tiene todos los anti -rat. solo quedamos Soto y yo no llegaré muy lejos sin los anti -rat. debo encontrar a Camarillo antes de que sea demasiado tarde, sargento de Allen, Fuerza Armada de los Estados Unidos. Ya, eso. Bueno, y aquí yo se la entrego a Cabot. Hey, Le entrego la cuestión. But, uh, ya, el anciano dice que tienes que entregármelo muy antes de que pueda entrar. Lo siento. Ya, This toma ahí Ya Ahí me abrió la puerta de la hermandad. Ya soy parte de la hermandad de Acero. Eh, ya, la G la salida vamos a ir al primer piso Y algunos miembros de la hermandad pueden sentirse con dios y, si un extraño quiere decir o oh, ya, se le acerca mucho ya, no vamos a hablar mucho con la gente de la hermandad lo que sí vamos a ir al tiro a sacar nuestra armadura para concluir el episodio que ya ha sido demasiado largo Vamos a hablar aquí con estos compadres que están entrenando. Ya, ya, él es. Talos. Discúlpame, iniciado, por favor. No empuñes tu arma. Guárdala a menos que piense usarla. Otro hueón sensible, se me había olvidado que. gente sensible acá. hermano Covili eh, ya me ha contado el hermano Jonathan gracias por rescatarlo ya era el compadre que rescatamos en el eje ya. de nada como recompensa te dejaré de escoger entre un lanzador de cohete, una pistola láser super martillazo eh, armadura de poder y deja que lo, me lo piense ya, armadura de poder todo el rato enviaré tu autorización ahora mismo Vea que te la dé Michelle Entonces, este weón que está ahí, Michel, o Michael, no sé, este es el encargado de regalar weón. Hola hermano, ¿cómo puedo ayudarte? Perdona que te pregunte, pero ¿qué haces para nuestra hermandad? ¿Qué haces por aquí? ¿Te han herido? puedes curarme? Estoy autorizado a comprobar una cosa. Puedes comprobar el terminal para ver si funciona ya. ¿Qué haces que por aquí? Ah, nada, tan maravilloso como muestra eh, con nuestro paladines. Yo solamente llevo la sala de suministro. compro el equipo y otros se lo hacen llegar a la gente. Ya. Nuestros paladines. Ya, necesito comprobar algo. ¿Cómo lo hago? Oh, eso está muy bien. Necesito una autorización especial. Solo ciertas personas pueden dar la autorización para comprar los objetos de la sala de suministro. Ah, vale, gracias. Entonces, ¿con quién tengo que hablar? autorizado para comprobar una cosa. Puedes comprobarla el terminal para ver si funciona. Ah, déjame ver. Ah, sí, necesito una autorización para comprobar cualquier cosa. Ah, armadura de poder. Asegúrate de cuidarla. No puedo darte más de un equipo. Necesitarías algo más. No, eso es gracias. Veamos. Tan, tan, tan, tan. y llegó el gran momento de sacarnos nuestro nuestra coraza y miren lo que tengo Es genial Uf. armadura reforzada una armadura de autoconcentración de alta tecnología dotada de un reactor de microfusión con combustible suficiente para durar 100 años pesa 85 libras miren cómo me veo, Rifle, danza ya ¿Cómo estoy? ¿Qué tal? Me veo súper Entonces vamos a llegar hasta acá En el jueguito del recuerdo Donde ya estamos felices Y tenemos nuestra super armadura ¿Ya? En el próximo episodio Vamos a darnos un paseo por la hermandad Vamos a revisar todo lo que pasa por aquí Por allá Vamos a ver qué onda Y vamos a ir a cumplir las misiones del eje ¿Ya? Eh, y vamos a tratar de hacer algunas del cementerio es que no quiero que sean tan largos los episodios pero bueno eso es lo que vamos a hacer y espero que les haya gustado yo sé que estuvo un poquito lo el tema de comprar y vender pero está bien pues parte del juego ya estimado nos vemos en otro episodio del juego del recuerdo y aquí ya estamos con nuestra super armadura listos para el próximo episodio chao chao que estén bien